Bueno, señores, yo siempre digo que en este país lo imposible es posible. Ah, <risa> sí, señores. Señores, vean esto. Esto ocurrió en el 24 de la autopista Duarte en dirección hacia, San, hacia el Cibao, claro. Dos conductores chocan sus vehículos entre sí y luego inician una persecución por toda la circunvalación de Santo Bien. Domingo. O sea, desde ahí hasta la autopista del Nordeste, me parece, que es hasta donde llega la circunvalación. Se desconoce los motivos que originaron este problema, pero vean esto, señores. Ya, eh, mucha gente, como que ha visto la película de Rápido y Furioso y quieren imitar lo que hacen ahí, el Toreto, con, con la familia. <risa> no, no, no. Ahí se parece en la Lleado. película de Ryan McQueen, de Cars, que está ah, el, el carrito Verde, como que lo choque, ya se sabe. También, <risa> sí, me sí, me sí. Cars, la primera película, sí, también. Eh, el carrito verde, eh, espérate. Mucha imprudencia. No, yo sé que el azul se mova Dinoco, algo así. El azul de Dino. El verde, no me acuerdo el nombre. Ah, cachica, no, espérate. Era como cachica, Chip. chica, sí. Que dice, que qué chica, qué chica. Entonces, <risa> pero, Chip. Pero, chip, pero eh, mucha imprudencia. Eh, eh, chip, entonces aquí, pues, en una versión dominicana, versión Picapollo de Chip atropellando al rey de Daino. Y por ahí anda Rayo McQueen, creyendo que ya ganó la carrera y todo. Y estaba como... Se le fue adelante. Pero yo estaba manchando sí, pero... carrera, estaba marchando carrera. No. Jugando, es... jugando. No, no, no, o sea, aquí eso fue los dos. Eh, imprudencia, los dos por, imprudencia. Eh, Conduciendo sus vehículos, entonces hubo una imprudencia ahí. parece que a, o algún conflicto hubo, que oh, que fue de rebase, tú sabes que eso sí. pasa mucho. Sí. Que por qué te me fuiste adelante y que estoy con el otro. Y ahí llegó hasta ese nivel. Y sí. ahí siguieron. Por todas las circunvalación de Santo Domingo, no sabemos ya en qué quedó eso, pero eso es una muestra de lo que yo digo. En este país lo imposible es, es posible. Quedó para la historia ese momento. Ahorita símeme con cars después, <ríe> señores. <risa>